Señores, y seguimos con más información, actriz colombiana pide cacao por crítica a Miss República Dominicana. Así es, Camila, la actriz colombiana Kimberly Reyes le ofreció disculpas a su tocaya la Miss República Dominicana Kimberly Jiménez. Vamos a ver si nos ponen ahí la imagen de la joven colombiana. Ay. Bueno, ahí está la Miss República Dominicana Kimberly Jiménez. Entonces, pues la joven se disculpó por el comentario que hizo sobre ella y por el que luego fue atacada en las redes sociales. Ahí vemos el video de la joven pidiendo disculpas eh, por sus declaraciones durante la celebración del Miss República y los dominicanos se fueron con ella, le dieron con todos los víveres a la actriz, eh, que conocida por su papel de la diabla en Sinceros No Hay Paraíso y El Final de Paraíso. El comentario no cayó bien con los, a los dominicanos, quienes empezaron a insultar a la colombiana y supuestamente hasta amenazarla de muerte, de muerte a ella y a su familia. La actriz habló del tema a través de Instagram, donde pidió que paren de amenazarla y de dejarle comentarios ofensivos. Vamos a ver un poquito ahí del video. Sí, había muchas personas ofendidas por el comentario, por el tweet que hice ayer acerca de, de un, un aplique que tenía una chica de República Dominicana. Debo decir que esta fue de mis candidatas favoritas. Y cuando hice el tweet no me refería a nada, o sea, nada ofensivo en contra de ella, sino que quería verla ya sin el postizo de cabello. Me hubiera encantado que se lo hubiera soltado, pero no fue nada ofensivo. En estos momentos estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas, son unas cosas que, en realidad, lamento mucho que la información, eh, digamos que... Lamento que el tweet de alguna manera, haya ofendido a las personas, pero vuelvo y hago la aclaración. No lo dije por nada de eso. Dije como que ya, o sea, como que otra vez, o sea, como que ya no quería verle más eso, porque me parece que es... Parte de ella tuvo que ver un manejo, porque sabemos cómo somos primos los dominicanos, una. Entonces... Sabemos que los certámenes de belleza Consisten muchas veces ahora en eso En ponerse tal cosa Y ya eso no lo determina La República Dominicana, Kimberly Lo que ella se quiere poner o no Ya eso es la persona que la maneja ella Entonces o sea, tenemos que saber las críticas constructivas Que hacemos en las redes sociales Porque no todo el mundo la toma igual Para después ya cuando te den con la decalecha Que vengan todos encima de ti Salir decir disculpa Que no quiere hacer esto así Lo otro, Entonces, hay que pensar dos veces primero Lo que subimos las redes sociales Sí. Mira, cabe de sacar que el tuit que hizo eh, Pues Kimberly, la colombiana actriz, fue que dijo que ella no supera que la República Dominicana no se ha dejado caer esa cola de cabello. Eh, fue porque la Dominicana durante el transcurso del concurso no se eh, cambió de look eh, del pelo hasta que se hizo la anchovita que mucho que fue muy criticada sí. pero tras la colombiana eh, criticar a la mis república dominicana se sabe que otra nación o otro país no puede criticar a la república dominicana más que un dominicano porque te va a pasar lo que le pasó a Kimberly le va a caer la república dominicana encima y llegó hasta el punto de que la amenazaron a muerte Sí, porque el dominicano es así, el dominicano... No, es que hay que tener cuidado, porque el dominicano, como dice Carlos, nada más puede criticar él, sí. cuando ve a un extranjero haciendo cualquier opinión, como dice esta muchacha, que no fue nada grave, entonces viene un ataque cibernético. Como tú no, es increíble, es increíble. Y, no, y si pueden mandarte un mensaje en una botellita, como que sea en la película, hasta eso te lo sí. mandan. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a emitir un comentario para un dominicano en un concurso, que eso puede ser peligroso. Ahí un, eh, un comunicador, me acuerdo una vez no me acuerdo el nombre pero son de línea de Jimmy Fallon esa gente que presentan uh -huh. en los Estados Unidos que hacen programas sí. y él una vez dijo un comentario como ofensivo de los dominicanos ese tigre <ríe> <risa> se lo comieron con yuca y no cuidado. sabe español pero yo entendió su padre le mencionaron su mamá y yo se, me imagino que ella entendió sí, sí borró borró post después tuvo que poner Instagram privado no, que alguien se lo comieron tú, con yuca porque sé. él dijo como el denigró, él, él denigró la cultura de nosotros, como que nosotros como que somos analfabetos, es una vaina porque uh -huh. al que le, al, al extranjero que le coge con nosotros nos da por ahí, por el, el tú sabes como somos uno de los países menos educados y eso está ahí, pero por y ahí hay que Tú estás con eso desde de ayer. No, ay, ay, ya, ay, ya ay, ay, que Me ha empezado no, Me las metiste las en rojo con los boricua tergivizando la noticia Me metiste en eh, rojo con los boricua eh, haciéndome ver ve mal con no los lo boricua No no no no no diciendo, diciendo que somos analfabetos también No no no yo no lo estoy diciendo Eso lo dice el sistema Eso lo dice sistema A ver no no no no debes ser haitiano Eso lo dice el sistema Eso lo dice sistema Colombiano Lo dice el sistema de todos los países ¿Eh? más tú me entiendes entonces no me venga a decirme sí, metiste en rojo ayer con pero los boricuas de "No diciendo que yo no dije que yo si un eres venezolano yo soy dominicano si va a ello y aquí no, del patio no, no, pues pero que, que hay ser. cosas que no se pueden ocultar esto es un país que no está educadamente tiene que ser. nosotros tenemos demasiado y yo soy dominicano y lo puedo decir y yo no fuera borricos, yo no puedo decirlo. No es si fuera de nosotros que criticamos lo de nosotros Está bien. Pues hay que corregir. Hay que corregir, corregir hay que corregir, que no corregir de gente, no, hay que corregir para que no se esté poniendo gente, Hay que corregir, los para eso están estos medios para corregir a la gente. Pues Entonces allá pasamos vergüenza, eso más no alfabeto, ya. <risa>